Papá. aquí me quiero ver yo también uh. estoy pasado de recorrido y te diría que tengo un poco de juego en la pata de cambio tenía la pata de cambio media suelta estamos en el parque del Durano vamos a bajar como de tabo. con la FUS, con la Cona y con la Vale ella <risa> Wow. No, no, qué pasó. No, la no vale, me va a querer matar. Pinche. Soy el maestro de esta weá, pincho siempre Ayer en la bodega, lo último que saqué fueron los parches ¿Por qué todavía no Porque a Matías no le han llegado los neumáticos y no tengo plata para estar gastando en neumáticos Aparte que me da pena pitearme esto, es que están nuevos Son unas basuras de neumáticos, pero... Pero te dejan pedalear Hacerlo. Porque esto no lo podía hacer tubular ¿Por qué no? Son muy re malos Pensamos que los neumáticos iban a llegar antes Y lo íbamos a poder hacer casi al toque Pero no, no pasó El síndrome de la niña ya no es nada de esta Necesito tubular Acá está Llantazo Era obvio Era obvio dónde está la válvula? Uh. Estamos casi, Valentina, pero llantazos sin marca no, o estas llantas son muy duras, la cámara vale callampa, o el neumático una basura Todas las anteriores Oh, este bombín ya está tan malo, lo he derribado tanto, la gomita está gastada Ya, estos son como 50 PSI No hay nadie porque todo el mundo está mortando, como que fueran normales. Es la hora de más calor, claro que sí ¡Uh! ¡Buena! ¡Ja, La bicicleta es una pésima idea. Está súper suelto hoy. Toda ventaja. Oh. <laughs> ¡Qué rico! ¿Todo bien? ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué fue esa weada? estuve acá, por aquí. No le medí la velocidad a que voy. Voy tranquilo, voy así como. Uy, filete, boom, errante chucha. Algo tiene que te metí en las curvas como si no fuesen nada. No le tocáis freno, no sin nada. De ahí nunca había salido tan fuerte. <risa> es loco. ¿Vas a hacer una toma profesional. Sí. Te espero en el tobogán. Un dele nomás me oh. salta un montón. Buena, buena. Uh, está bien. Oh, te descontroló la rueda acá. No podía tener nada de agarre en toda la es que el agarra está pésimo. Si sí, no, y aparte de adelante estoy perdiendo ahí. Oh, está igual. Ante pichazo. De hecho quita. te está botando acá un poco. Sí, en la atrae un poco. Aprovecha de echarla al tiro. Esto, wey, no, no, no, no llegué arriba con tan poco. Dale con cuidado, <risa> compadre, un gusto. ¡Nos vemos! <risa> Pero es que la vale se tiene esto. Dale, bien. Bueno, oh, qué estilo. Dale nomás. Buenas. Buenas, buena, buena. Uh. Seca, y lo hiciste de rápido. ¿Hacemos Mampato? ¿O oh, oh, vamos a hacer Mordor? ¿Qué te preocupa? La hora, que igual... Tarde. Son 10 minutitos más, yo creo. 5 minutos para allá y 5 minutos de subida. Ya, de... Dale, va. ya vamos, te regalo con cumpleaños ya. <risa> <risa> es la primera vez que tiro la fus por Mordor. Vamos a ver cómo le va. Dale. ¡Yay! Yeah. <risa> <risa> ya, bien. Uh, ¡Cuídate! <risa> <risa>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 Dios, qué cosa más buena. ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! Eso. La viste más fácil que antes. Allá arriba le pegué una piedra. Antes de morder, de fondo de mis zapatillas. Oh. Esa era la bajada que más susto te daba te la tiraste como nada recién ¿Segresivo? No hander acá Hacienda Ay, batón. Gracias Ay, así como Ya no te voy a contar ¿Ya pasé No vas a tener que esperar el video ya. <risa> oh, Esto está más rico